Buenas noches. Hace unos días terminaba la Semana Europea de la Movilidad. Este evento es la principal campaña de sensibilización de la Comisión Europea sobre la movilidad urbana sostenible. Fomenta el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpios e inteligentes. El tema anual para el, para el año 2022 ha sido «Mejores conexiones». ...y tiene como objetivo difundir los beneficios de usos de modo de transporte sostenibles. La necesidad de una movilidad sostenible se encauza a partir de dos elementos principales. El escenario de calentamiento global y sus consecuencias en el clima, por un lado, lo estamos viendo en todo el planeta... ...y por otro lado, el derecho humano a una movilidad que nos permita desplazarnos pues, al médico, al colegio, a la universidad... O, para, eh, o por motivos de ocio y turismo. Una movilidad sostenible exige repensar las ciudades y enfocar nuestra movilidad hacia modos de transporte que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Entre ellos está el desplazamiento a pie, en bicicleta, en vehículo eléctrico ligero y en transporte público colectivo. De entre los modos de transporte, eh, de, ...público colectivo, desde Unidas Podemos apostamos por el tren... ...porque es el que menos emisiones de gases de efecto invernadero provoca... ...y por tanto, el que menos eh, calentamiento del planeta provoca también. El tren, al ser eléctrico, se adapta como ningún otro a las reducciones de emisiones... Eh, ...para intentar paliar el calentamiento global. Por otro lado, no tiene los problemas de batería que puedan tener... ...los vehículos eléctricos de, de transporte individual... ...como son los coches o, o las motos. En Unidas Podemos apostamos por el tren... ...y ya hace años... ...que eh, para el Valle del Guadalhorce... ...venimos proponiendo que el transporte público de viajeros... ...considere como eje vertebrador de las comunicaciones hacia Málaga... ...la línea de ferrocarril de cercanías C2... ...organizando desde los municipios por los que no pasa el tren... ...como es el caso de Coim... Autobuses lanzadera hasta la estación de tren más cercana, también carriles bici hacia esas mismas estaciones. Sería un cambio de enfoque en el modelo de transporte, de modo que para ir de Coín a Málaga no cogiéramos un autobús en Coín que nos hace una tournée por los Alaurines, por Churriana y tarda hora y media prácticamente en llegar a Málaga, sino que nos llevara desde Coín a estación de Cártama y ahí ya tomáramos el tren de cercanías. Ese es el caso, como, como digo, de Coim. De, de Coim a Estación de Cártama serían 15 o 20 minutos en, en un autobús lanzadera y el cercanías desde Estación de Cártama al centro, al mismo centro de Málaga serían otros 20 minutos. En total, unos 40 minutos. En estos momentos, con la bienvenida entrada en el Consorcio de Transportes de Málaga, contamos solo con dos autobuses de los ocho diarios a Málaga… ...que pasan por la estación de Cártama. Con lo cual, esta opción ahora mismo es muy difícil. Por cierto, si la línea goín málaga fuera la que proponemos a través de, de la estación de Cártama, una parte importante de la ciudadanía... ...se podría estar beneficiando de la medida del Gobierno de España de la gratuidad del transporte en tren de cercanías. Esta propuesta la hemos hecho en varias ocasiones en el Ayuntamiento de Goín, pero parece que el equipo de Gobierno no termina de verlo claro. Otro día ya, si eso, hablamos de la estación provisional de autobuses, cuya provisionalidad se va alargando ya casi hasta los 20 años.